Creo que puedo hablar de dread sin miedo porque uno de los apartados de mi TFG fue hablar de Joel Dredd, el cómic original. Me leí como 4.000 páginas del mejor fascista que existe. Así que creo que entiendo más o menos cómo es Joe Dredd como personaje. Dread, la película de 2012 de Carl Urban, es una de las mejores películas de acción que se han hecho y sé que hay que compararla siempre con The Raid, la película indonesia de 2011, pero no lo voy a hacer porque no sé lo suficiente de esa otra obra de arte. Solo sé que cuando vi The Raid me quedé flipando. Pero Dredd, sí, es una película un poco de polla vieja, pero es maravillosa porque Red no solo es una película de polla vieja, sino que la política del mundo también lo es. Es un sistema de justicia retributivo. Hay que entender, eso sí, que Red y su hermano pequeño, Robocop, don't me, es una sátira del mundo en el que apareció el personaje. Un mundo muy conservador y controlador, pero la trama. La película empieza con un poco de trasfondo, introduciendo al público a Mega City One. La megaconurbación donde acontece la película es básicamente Bosswash, una megalópolis que existe hoy en día en la costa este estadounidense. Después de eso, seguimos a Dredd en uno de sus múltiples casos. En esta ocasión, está dando caza a una furgoneta que está dando bandazos porque los conductores están colocados. Después de que atropellen a un civil, Dredd decide que ya puede utilizar fuerza letal para pararle. Aunque tampoco es que antes se opusiese a ello. Después de charlar con uno de los de la furgoneta y condenarle a muerte, por supuesto. Vuelve a la sala de justicia, donde le asignan a la novata Anderson, una Psy que suspendió el examen, pero han decidido darle otra oportunidad y Joe Gred será su examinador. Esto es solo en los 10-12 primeros minutos de la película. Gred, la película, es increíblemente eficiente. Y Dredd, el personaje también lo es, pero la peli lo es un poquito más. Anderson, para su primer caso, decide ir a una ejecución ejemplar en Peach Race, uno de los muchos bloques, enormes megaestructuras que insultan a los cielos alcanzando el kilómetro de altura. Y antes de ir, Dredd dice, para informar al público, más que nada, que en Mega City One hay 12 crímenes serios al minuto y que no pueden responder a todos. ¿12? el minuto? Un momento. Vale. Estos, estos son mis apuntes de estadística de cuando estoy en Industriales y acabo de hacer los cálculos. Dredd dice explícitamente que hay unos 12 crímenes serios al minuto. Sabemos que la población de Mega Series 1 es de 800 millones, porque nos lo dice él mismo al principio de la peli. Vamos a utilizar esas cifras de puntos de partida. Estimemos que, en el peor de los casos, un 5%, y hablando de Mega Series 1, esto puede ser algo tirando a la baja, puesto que las leyes de las Megs tienden a incentivar malas respuestas por parte de los criminales, al menos canónicamente, de estos crímenes son homicidios intencionales. Esto sitúa la cifra de homicidios son unos 864 homicidios intencionales al día. Al año esos son unos 315.360, aproximadamente, por cada 800 millones de habitantes. Esto nos da, si no me confundo, una tasa de 39,42 homicidios al año por cada 100.000 habitantes lo que hace de Megaserie One el séptimo país con más homicidios del mundo al compararlo con las cifras que yo saqué de El Mundo entre 2015 y 2017. Preocupante, indiscutiblemente, pero no particularmente espectacular para lo bien que funciona Megaserie One Ahora bien, si entendemos que los jueces consideran solo el homicidio como un crimen peligroso, estamos hablando de una tasa de homicidios que supera con creces la más elevada del mundo, multiplicándola por 13 casi. Por otro lado... Si todo crimen es considerado serio, cosa bastante probable en Mega Series One, podríamos decir que lo que nosotros llamamos aquí en el mundo real crímenes serios, pues las tasas puede que sean algo más reducidas. Pongamos por ejemplo, durante la película se ve a 87 personas morir en pantalla, sin contar la masacre de la planta 76, porque ahí no vemos los cadáveres caer al suelo. Podemos estimar que en las horas que están ahí, los dos jueces, digamos que unas o así, bueno unas 250 300 personas si contamos a los matones que se van atrapados en la masacre de la planta 76 en cuestión. Esto supone que durante la película hay un homicidio cada 3 minutos en Peachtree's aproximadamente. Es un caso singular que es una redada contra una mafia especialmente violenta. Asumamos que mis cifras son correctas y tengo que ser honesto, creo que, viendo los cómics, estoy tirando muy a la baja. Así que vamos a asumir que estas son correctas, o por lo menos están en el entorno de lo correcto. Si tomásemos esto como punto de partida, podríamos estimar... Podría seguir con esto, pero no hemos venido aquí para hacer estos análisis. ¡Sigamos con la película! Aunque... Por otro lado, hay un 98% de desempleo, canónicamente, en Mega Series 1. Según la peli, en Peach trees en concreto, es de un 96%, así que algo uh, tendrá que hacer la gente con sus vidas, digo yo. Por otra parte, si tomásemos los crímenes de guante blanco empresariales como crímenes serios, cosa que puede ser, en Megasay One, las tasas criminales de esta conurbación... No son para tanto, porque las cifras que yo he leído estiman que los crímenes de Guante Blanco son unos 1500 por 100.000 habitantes. Aunque, bueno, supongo que no mandarías a Dredd a arrestar a alguien que... Bueno, estamos, estamos hablando de Mega Series 1, así que es posible que sí, que llegue Dredd y te pegue cinco tiros. Honestamente, no, no sé, la verdad. Volvamos a la película. Ahora en serio. Una vez en Pitch Freeze, arrestan a uno de los responsables de la ejecución ejemplar, así que mama... Una mafiosa bien tocha que está empezando a meter leches por la ciudad decide que los jueces de ahí no van a salir, de manera que les encierra en pitch trees. Esto es un poco situación Rorschach. Los malos piensan que Dredd y Anderson están encerrados con ellos, pero ellos están encerrados con Dredd. Honestamente, ¿hay tiros? Leches de todo un poco. Lo correcto. La película, como el cómic, sabe que el material original hay que leerlo con un poco de ironía y de distancia. Dredd es el protagonista, sí, pero casi nunca es el héroe. Y nunca, nunca, nunca debiéramos pensar en él como el bueno indiscutiblemente. Dredd es una fuerza de la naturaleza que, a veces, hace lo correcto porque la ley que tiene que mantener, a veces, de pascuas a ramos se alinea con lo que es bueno y moralmente positivo para el resto del mundo. La ley en el mundo de Dredd, y en muchos, muchos países, no es sinónimo de justicia. No, no solo eso, tenemos que evaluar la sociedad planteada por el mundo de Dredd. Es, es una con un sistema de justicia completamente retributivo, que no concibe la posibilidad de rehabilitar a los criminales y trata un robo desesperado para alimentarse de la misma manera que un robo que termina con la muerte de un tendero. Bueno, vale, no, las penas son distintas, pero la filosofía subyacente, que es un poco de lo que estoy hablando aquí, no. El, el sistema legal de Dredd es fundamentalmente retributivo y si tu sociedad, tu sistema, no considera que la gente puede mejorar y cambiar, honestamente, a lo largo de ese proceso algo se ha hecho mal. No, no solo eso, la cárcel normalmente, en el mundo de Dread, no es una cárcel normal. Son los ISO Cubes, cubos de aislamiento. Y en este momento en el que estamos todos encerrados en nuestras casas, quizás debamos darnos cuenta de lo infernal que es no solo privar a alguien de movimiento y libertad sin pensar que puedan cambiar. No, imaginad lo que es esto estando solo. Algunos de vosotros de hecho puede que estéis solos ahora mismo en vuestras casas y os acompaño y si creéis que puedo hacer algo escribidme, dejadme un comentario, decidme algo buscadme por Twitter, haced lo que sea si puedo acompañaros lo haré. Mega Serie One es el sueño húmedo de un autoritario no hay perdón, solo hay castigo no solo eso, aunque la justicia termina pillando a los mafiosos más tochos gente que ha terminado en su esfera de influencia por causas que se escapan de su control también ha tenido que pagar el precio precios que a lo mejor ellos no tenían que pagar realmente. A lo mejor eran inocentes y aunque no lo fuesen, la justicia les trata a todos igual, indistintamente, son criminales, han cometido un delito, tienen que ser castigados. Y la justicia puede ser ciega, y, y en muchos casos lo es, pero una justicia rehabilitadora tiene que entender que cada persona necesita un proceso distinto para cambiar, mejorar y reintegrarse. Volviendo al personaje, Dred es un poco como Superman. Está muy bien tenerle como personaje, pero... Lo interesante es cómo interactúa con el mundo que le rodea. Especialmente cuando entiendes que Dread es la clase de persona que un sistema como el sistema de justicia Mega Series 1 crearía. Es una persona diseñada para perpetuar el statu quo sin dudarlo. La ley es la ley, no hay vuelta de hoja. Y evidentemente Mega Series 1... Sale de donde sale, del terror al apocalipsis y la clase de cosas que los gobiernos pueden hacer cuando la ciudadanía está acojonada, a renunciar a sus derechos y libertades civiles y fundamentales para así poder estar tranquilos. Dread es lo que hacen los hombres fuertes cuando mandan. Sí, Dread es una respuesta espléndida a situaciones desesperadas y sobrenaturales. Una vez le pegó un puñetazo a la personificación del miedo. Pero es el propio sistema que dio a luz a Dread el que perpetúa la existencia en las situaciones que requieren de su necesidad. Pero vamos, no me hagáis caso, que no tengo ni idea de nada. Por cierto, en los cómics 3 es responsable de, al menos, un crimen de guerra. Destruyó el solito todo sub City One. Así, cosas que se aprenden leyendo a mi fascista favorito. No solo eso, en la película parece utilizar fósforo blanco, cosa que, como he averiguado investigando esta parte del guión, ¡NO! Es un crimen de guerra, cosa que... ¿Perdón? Ah, y como otro apunte, en los cómics los sospechosos no son sospechosos ni personas de interés ni nada. Son perps, que es un apócope de perpetrator, es decir, infractor o perpetrador. En Mega Series 1, y esto lo dicen abiertamente en más de un prog, que es como se llaman las revistas, progs, todo el mundo es culpable de algo. No hay presunción de inocencia. Finalmente, los efectos de sangre en esta película son muy Hammer Horror, una maravillosa referencia a... bueno, el estudio Hammer Film británico. No sé si era intencional o no, pero yo quiero creer que sí. Por cierto, os dejaré adjunto en el doobly-doo de alguna manera aquí abajo, eh, mi artículo de Dread para la universidad que está en inglés y con el que me llevé una muy buena nota y del que estoy muy orgulloso. Básicamente digo lo que he dicho aquí pero sin entrar en detalle a la película.